Que era de ti, de Cristo Cristo Cristo a la Dios mío. Señor, te presento en las escuela de tu padre, también te presento como tu siervo, Dios mío. A que nos bocas en tu mano como un instrumento, Señor, a que para que nos bocas en la palabra, en nombre del pueblo que puede hablar, Señor, Señor, respaldado por tu espíritu, Señor, y todos te lo pido del Señor para que nos Amén. Camino del Señor, y solamente ver confiados para que seamos guiados y poder llegar a esta vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y por eso, hermanos, el culto de hoy, como ha dicho la canción, va a ser maravilloso. Amén. Maravilloso porque va a ser un culto de gozo, un culto de amor. Amén. Y eso, entre todos, tenemos que poner de nuestra parte. Eso que tenemos en el corazón, que Dios nos da cada momento y en cada instante. Nos da de su palabra de su sabiduría y de su amor. Y todo eso en conjunto tenemos que poder transmitir y dar a los hermanos, todos en conjunto. ¡Aleluya! Por eso hermanos, hoy va a ser un culto, como hemos podido hacer muchas veces, pero un culto especial, porque hoy se va a dedicar a Tesla y que nos den su testimonio de lo que ellos experimentaron y lo que recibieron en ese día. Por eso subiremos y contaremos lo que hemos recibido de la parte del Señor porque yo sé que tenemos que dar testimonio de la palabra del Señor testimonio de todo aquello que hace nuestras vidas de todo aquello que somos transformados como ha dicho la canción porque en él hall hallamos una vida nueva y realmente solamente en Cristo hallaremos una vida nueva todo lo nuestro es pasadero todo lo nuestro tiene un fin lo de Cristo es eterno fijaros bien que ayer fuimos bautizarnos. Es cierto, pero desde antes de la creación del mundo ya, Jesucristo ya había visto estos momentos. Jesucristo había esperado ese momento y nos había estado esperando hasta ayer, hasta que ese número fuera completo para ir a las aguas, para ir al arrepentimiento. Y nadie de lo que Cristo tenía contado ya, pudo ser bautizado, porque el Señor ya tenía un número. Y fuimos bautizados lo que el Señor tiene preparados. En cada momento y en cada sitio, el Señor tiene a sus ejércitos contados, tiene a sus personas contadas. Y allí donde estemos, el Señor va completando los números de su iglesia porque la iglesia no es una y la otra la iglesia del Señor es fiel y verdadera Amén. toda la iglesia que sea verdadera en la palabra del Señor y toda la iglesia que sea fiel a esa palabra del Señor es la iglesia del Señor Amén. Gloria a Dios Amén. por eso todos somos dichosos dichosos de que vayamos completando ese número de que todos nosotros formemos parte de esa familia espiritual todos en conjunto debemos formar la esposa esa esposa limpia en marcha, que Jesucristo está preparando, Jesucristo está esperando, y cuando esté completa esa esposa, Cristo desde el cielo nos arrebatará, Cristo nos llevará y entonces seremos esa esposa que tanto ha esperado, y nadie nadie, de los que, que no cumpla la voluntad de Dios, que no sean ciegos, porque Dios es misericordioso, Dios tiene paciencia y tiene amor, y nos está dando un camino con claridad, con luz para que podamos seguirlo pero sabemos que también hay hijos del malino y eso nos dice el Señor que tenemos que ser prudentes como serpientes y mansos como palomas no debemos dejarnos engañar por cualquiera que viene, por cualquiera que nos haga, solamente el Señor habla verdad y todo aquel que habla verdad es hijo de Dios gloria a Dios por eso hermanos vamos a coger un cantito espiritual y a continuación subiremos todo aquel que quiera dar testimonio del día de ayer del Señor, eso sí Aquí lo único que exigimos es que el que suba este púlpito tiene que dar testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios, el Dios verdadero, gloria a Dios, nuestra Madre de cofra un cantito. para Jesucristo no hay nada imposible y bueno yo no quería bautizarme, pero quiero dar testimonio ante Dios y ante los hombres que verdaderamente he aceptado a Jesucristo en mi corazón yo solo quería decir estas palabras de Jesucristo, saludo a todos mis hermanos y hermanas Amén. bendita sea la misericordia que tiene nuestro Señor Jesucristo con todos sus niños porque verdaderamente somos niños y niñas en el Evangelio de Jesucristo aún Amén. porque somos una iglesia los gitanicos que acabamos de empezar los gitanos no somos sabios como los mayos pero el Señor tiene misericordia y redama gratuitamente con todos aquellos aquellas, con los tallos, con los gitanos, con los negros, con los chinos, porque para Dios no hay distinción de raza ni de color. Y sé por fe y por certeza que el Señor nos está ayudando.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 Estaba en caminos equivocados que de Satanás que lo reprende en el nombre de Jesucristo. ¿Eh? Pero yo sé por fe que para Jesucristo no hay nada imposible. Y bueno, yo no quería abortizarme, pero quiero dar testimonio ante Dios y ante los hombres que verdaderamente he aceptado a Jesucristo en mi corazón. Yo solo quería en el nombre de nuestro Señor Jesucristo saludo a todos mis hermanos y hermanas bendita sea la misericordia que tiene nuestro Señor Jesucristo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 y sé por fe y por certeza que el Señor nos está ayudando bastante gratuitamente Amén. mirad hermanos yo os daría un consejo de la parte de Dios que tenemos que luchar y yo también le pongo el primero la buena batalla de Jesucristo todos los días y a cada momento porque si creemos en nuestro Señor Jesucristo que es el autor de la vida aquel que levanta a los muertos y el picogénito de los muertos tenemos que dar un gloria a Dios porque gracias a la inmensa amor y misericordia que reparte a sus hijos y a sus hijas. Bien, hermanos, ayer vio un acto maravilloso para nuestro Señor Jesucristo y yo lo sentí en mis carnes, porque cuando el Espíritu de Dios mora en un hombre y una mujer, su carne se rompe. Porque no es la gloria para el hombre ni para la mujer, la gloria de Dios, la alabanza del hombre y de la mujer. Como os digo, hermanos, muchos se escandalizados que me conocen. Yo no conocía al Señor Jesucristo. Hace muy poco tiempo que lo he conocido. Ahora no siento ocho meses. Había conocido antes a muchos Jesús, a muchos hombres que se creen dioses. Pero el único Dios que hay en la tierra y en el cielo es Jesucristo. Porque ¿quién dio su vida? ¿Quién se dio a la cruz del Calvario y al sacrificio? No fue un hombre. Dios Jesucristo como hombre porque siendo Dios hizo siervo y habitó entre nosotros y dijo el mayor que sirva al menor pero hoy desgraciadamente bien desgraciadamente hermanos a veces se está haciendo una política con la palabra de Dios porque en una iglesia que haya dos cabezas mal va la cosa en una iglesia tiene que haber una cabeza y esa cabeza tiene que ser Jesucristo y no hay otro como él Estoy muy contento de verdad por bautizarme con mis hermanos y mis hermanitas, porque de verdad que somos criaturas nuevas. Todos aquellos y aquellas que se han bautizado son ya criaturas nuevas. Y tenemos que dar testimonio ante Dios, los hombres y las mujeres, no solamente en estas cuatro paredes, porque el tabernáculo de Jesucristo de Dios habita en cada hermano, en su corazón y en cada hermano. Y tenemos que dar testimonio también en la calle. Y no tenemos. Que hacer distinción de personas mis hermanos y mis hermanas son todos aquellos que acepten el sacrificio de Jesucristo y todos aquellos y aquellas que vayamos con la verdad en nuestro Señor Jesucristo porque el hombre nos equivocamos el hombre mentido pero hay hombres que buscan el poder humano y ese poder humano no es bueno, el poder lo tiene Jesucristo, porque ¿quién es el que salva hermanos y hermanas? ¿quién es el que recita a los muertos? Sí, ¡Gloria a Dios, hermanitos y Estoy muy contento de verdad y me siento gozoso en esta tarde, porque verdaderamente Jesús dice, donde se encuentran los hombres congregados en mi nombre, ahí estoy en el medio. ¡Ay! Y sé, por ser, hermanitos, que aquí se encuentra el Señor de señores y el Rey de Reyes. ¡Ay! ¡Gloria a Dios y que Dios os bendiga a todos! ¡Ay! ¡Amén! Hay hombres que buscan el poder humano, y ese poder humano no es bueno.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 Sé por ser, que aquí se encuentra el Señor de señores y el Rey de Reyes. ¡Ale! ¡Gloria a Dios y que Dios os bendiga a todos! ¡Amén! El Señor de señores y el Rey de Reyes. ¡Ale! ¡Gloria a Dios y que Dios os bendiga a todos! ¡Ale! ¿Ale? Bueno, ¡Amén! Bueno, primero los primeros en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Amén! Pues bueno, ayer fue un día que nunca me se ¡Amén! Porque fue un día maravilloso. ¡Amén! Porque yo iba a las iglesias estaba mucho también Pero mi compañero se iba a fortizar Y yo tanto vi y me lo dijo No me supo bien Y dijo, si quieres te espero Y digo, espérate sentado Que de hecho te cansarás Pero solo su digo, hermana Que estaba ciega Amén. Estaba ciega Porque no hay tesoro más bonito Que seguir a Cristo Amén. Y solo su digo, Que estoy Estoy porque no puedo ni respirar de la alegría que tengo, hermano. Amén. Solo subigo, solo hago dos palabras: que no hay mejor camino que seguir hacia Jesucristo. Amén. Porque es el que tiene todo el poder. Amén. Y sin él no seremos nadie. Amén. Solo suspiro, hermanas y hermanos: que sintáis ese gozo el que no sé el gozo que he sentido yo. Amén. Solo lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. sea Gloria a Dios. Amén. Yo también, hermano, la verdad que estoy muy contento. No sé cómo estamos todos en la iglesia chantando, de verdad, hermanos, pero yo estoy muy contento. Aleluya. Pues ayer, hermano, antes de lo mismo, los parodías antes, antes de algo que decía a mí, no te voy a decir, no te voy a decir. Y tenía un miedo porque para mí, la verdad, es un acto muy importante para mí. Pero cuando fui al río y dijeron, pise a no ti para pasar por las aguas, pero entró con templo, hermanos, que no podía apartarme, Porque algo me decía, no tengo que ir, pero yo, gracias a nuestro Señor Jesucristo, he aceptado a Jesús y mi corazón, hermano. Y estoy muy contento, hermanos, de seguir a Jesús, hermanos. gloria a Dios, hermanos, ¡Amén! nada más, hermanos, solo oh, un saludo en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo también su saludo en el nombre de Jesús. Amén vosotros sabéis que soy bautizada dos veces, pero el primer bautizmo me bauticé por ilusión y en mí, mientras me estaba bautizando, tenía una tristeza y tenía un miedo sobre mí. Pero ahora, hermanos, ayer tuve un día felizmente y en mi corazón tenía una religión y mi corazón estaba azul. Gloria a Dios. Pues bien, yo también, su saludo, en nombre del Señor Jesucristo ¡Ale! y hermanas, yo no sabía lo que era un bautismo, pero algo no sé porque tengo una alegría, un grande que me porta en el corazón, ¡Ale! por mí, también por mi compañero y mis hijos de ¡Ale! Dios Queremos que seguir a Jesús como Padre y salvador de nosotros. ¡Ale! gracias porque me está centrando el cuerpo con un punto manda, todo que lo pido en el nombre del Señor Jesucristo Amén Mi hermana, lo primero que un saludo del nombre de Jesucristo Amén verdaderamente mi corazón está pegando un poder de alegría Amén porque es verdad lo que ha dicho mi compañera cuando le dije yo te esperaré me dijo Acepta hacer que de derechos te cansarás. Pero no se puede decir eso porque Jesucristo, por antes menos de fiesta, te llama hasta tu puerta, lo sea tu nombre. Hermanos, ahora sabemos que ayer hicimos un acto muy precioso y muy bonito. Pero, ¿sabes, hermana? Que, que pasar por agua era necesario de pasar porque Jesucristo también pasó Jesús bendito seas tú, nombre pero hermana, ahora sabemos que cuando Adán y Eva le dijo el Je Jesús, Jesús dijo el Señor ahora sabéis bien y bien bueno, gloria a Dios amén. ayer de verdad que gocí Gocí porque cuando estábamos todos, antes de meternos al agua, estábamos todos frente del río, estábamos buscando palmitas y de verdad que me gocí. Porque me se representó el huerto de Lere. Todos vestidos de blanco, la gocí, de verdad. Luego mi hermano José y nuestro hermano aquí el pastor, en el agua conquistando, eso fue un gozo muy grande. Y doy gracias al Señor Jesucristo por tocarle, porque toda aquella persona que no tenga Cristo en dentro de su corazón, lo veo muy pobre, el que sea muy rico de dinero, pero el que no tenga, que no tenga al Señor Jesucristo en el de corazón, pues lo veo un pobre. Amén. Y un pobrecito, muy pobre, teniendo a Jesucristo en el corazón, lo veo dichoso, porque tiene al Salvador, al porque el Señor Jesucristo nos ha recogido a toda su generación en sus brazos. Gracias, Padre mío, por habernos por cogido. En el nombre de Dios aquí. Amén. Buenas tardes, hermanos. Yo quería deciros, no, que no me va a oscerar ayer. Sentí un gozo en mi alma muy grande. Gloria a Dios. Luego quería deciros que si no hubiese mal. Gloria a Dios los saludo en el nombre de Cristo a pues yo hermano como dicen bien los hermanos aquí pues para mí también el bautismo no era una cosa que no entendía yo lo digo sinceramente no entendía pero cuando vimos ahí en el río ya para el acto del bautismo, cuando mis pies tocan en el, el, el río del agua y estaba metiéndome sentí una sensación de mucha responsabilidad para mí Crió algo que me vino con una gran responsabilidad Y para mí dio la gloria del Señor que se manifestó En un momento esa gloria Por eso yo creo que Jesús solamente Bueno, solamente, sino se le manifiesta más a los incrédulos Yo en ese momento era un inquérito de Yo No lo entendía Entonces Jesús se manifestó diciéndome que la verdad que que el botín del agua es necesario. Eh, porque a partir del agua es cuando se deja uno a irlo en pecado, el nombre mío que se dice. como renacer de nuevo y seguir la vida ya, la nueva. Eh, que dios bendiga solamente a esto. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡A Yo no iba a salir, pero mi tientro, mi cuerpo tientra porque me dice que salga. Porque el Señor yo vale. vale. vale. vale. vale. vale. decir que yo también sentí mucho gozo del bautizo pero no de haberlo bautizado yo porque yo sabía en, en mi corazón que sabía que iba bautizar a bautizarme el gozo fue al decir a mi mujer que se bautizara y sin ningún reproche me dijo que sí quisiera y me alegraría mucho que aunque solo fuera diciendo a Dios que subiera cada uno de los que se han sido bautizados porque no por nada, pero también lo estoy grabando en una cinta y es muy bonito tener de acuerdo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo también ayer estaba muy contenta junto a mis hermanos y mis hermanas. Vale, ¿no? Estaba muy feliz. Y cuando mi padre estaba dando, lo que tenía que hacer no sentía. la bendición y la gloria que recibí de ayer. Yo quisiera decir que ayer fue el día más feliz de mi vida, porque fue igual que cuando para mi boda, porque yo cuando me estaba diciendo decía, Dios mío, si soy la novia, si es que yo soy la novia, si estamos todos juntos, Dios mío, gracias te doy, Señor. Estamos cantando todos decía yo, pues si ahora No te diga nada más, vamos a continuar con el culto. A continuación tenemos unos niños aquí que vamos a presentar al Señor en este día. Por eso tenemos que estar contentos también, no solo de que servimos al Señor, no solamente que somos hijos del Señor, sino que ya preparamos el camino y el futuro de nuestros hijos para que el Señor los reciba con gozo y alegría en sus vidas ¡Amén! que el Señor sea quien dirija sus vidas y enderece sus caminos para el día de mañana ¡Amén! y también sean siervos del Señor ¡Amén! para que canten en sus coros para que prediquen sus palabras pero todos en conjunto en la familia del Señor ¡Amén! Gloria a Dios el cuerpo y la sangre de Cristo nos dan la salvación. Porque solamente en Cristo hallamos la salvación. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Por eso quiero repetir una vez más, de que literalmente aquí no veréis más que pan y vino. Sin embargo, aquel creyente de corazón, aquel cristiano que ha recibido el sacrificio del Señor, sabe que no solo se quedan pan y vino, sino que es su cuerpo y su sangre. ¡Amén! y todo aquel que lo tomare para dar testimonio del Señor Jesucristo en él hallará la vida Amén. porque esto como dijo el Señor todo aquel que comiere mi cuerpo y bebiere mi sangre no morirá jamás porque tendrá vida eterna Amén. sabemos hermanos que no todos llegamos al mismo tiempo a ese conocimiento yo sé por fe que muchos ya lo hemos recibido de que en él hallamos la salvación hay otros que aún Parece que no ha llegado a su continente Busques en el mundo las cosas de mi señor Ser lo de ser, pero a Dios lo que es de Dios, examina tu tiempo. Se come la Santo, ay Padre, mi vida te canta, papá, mi vida se rinde delante de ti, Señor, porque en ti encontramos el refugio, en ti encontramos la salvación. Salemos, hoy me presento ante tus ojos, tal y como Soy así y gestos adornados caro...